La revolución cubana, eh, que si bien no comenzó, o sea, triunfó en 1959, pero no comenzó en los años 50, la revolución cubana tuvo unas, digamos, la, el, el, el, el éxito de eh, poder darle al negro de la noche a la mañana un cambio muy favorable en, no tanto en sus condiciones de vida sino en sus ideas, en, su, en sus oportunidades eh, en, en la sociedad y de darle al negro aquellas, eh, eh, aquellos derechos por los cuales de, luchaban en estos primeros años de la república, de la república en, en las sí, primeras décadas del siglo XX lo tuvieron precisamente con la revolución cubana dícese que la revolución que el, que el negro fue el sector de la población cubana que más se benefició con la, eh, con la revolución incluso a veces más que la mujer más que otros sectores de la población cubana que tuvieron de la noche a la mañana un cambio eh, de vida muy eh, favorable que tuvieron de la noche a la mañana un eh, derecho a, a a, a, a todas las la, la, la, las políticas la toda la plataforma política de la revolución cubana, la incluía la educación que incluía la cultura, que incluía el deporte y otros aspectos eh, pero también el, la revolución cubana tuvo la eh, o sea, se creó se creyó el, eh, erróneamente que esos, esos cambios se creyó erróneamente que al darle de la noche a la mañana al negro, esos derechos eh, le iba a facilitar o iba a eliminar la discriminación racial. Y como lo sabemos, no fue así. La discriminación racial está en la mente, el prejuicio racial está en la mente. Yo a veces soy de los que distingo entre discriminación y prejuicio, pero como quiera que sea, las consecuencias son las mismas. Por lo tanto, a veces no vale ni la pena ni distinguir entre discriminación y prejuicio racial. Pero, como quiera, pero sabemos que en la mente de las personas... Eh, está el, el, el, el racismo, está la, la discriminación, está el prejuicio, y por lo tanto, eso no se elimina de la noche a la mañana. La secuela de 400 años de historia, de, de esclavitud, de conquista, de colonización, no, no se eliminan de, en, de, en pocos años. Y... Si bien, por ejemplo, está el libro de, de Pedro Carbó Serviá, que habló de la, la solución definitiva del problema negro en Cuba en 1960, y bueno, no recuerdo exactamente la fecha de publicación del libro, pero el libro de Pedro Carbó Serviá, que habló de la, la solución definitiva del problema negro en Cuba, es uno de los ejemplos que demuestra el, el, el interés que tenía la revolución cubana, no eliminar, de la por todas no la, la discriminación racial sí por supuesto estas barreras que existían en los parques esas líneas que dividían al negro del blanco en los parques en las playas se eliminaron de la noche a la mañana pero no de la mente de los cubanos y ahí subsistieron en un, una suerte de letargo en una suerte de, de sueño de varias décadas eh, sin despertar esos prejuicios raciales que no eh, ...que no formaron parte del, del, del discurso oficial cubano... ...que no, se, que no formaron parte de, la, de, la, de, de, de lo que se enseñaba en las escuelas... ...la historia del negro en Cuba no, no era parte de la... De, o sea ...no se enseñaba como tal... ...se hablaba de la esclavitud... ...se hablaba de que el negro se unió a las guerras de independencia... ...pero no se hablaba de todo lo que significaba ser negro... ...no se hablaba de, que, de lo que significaba ser afro -cubano, ...no se hablaba del afro-cubano prácticamente... Eh, se decía de...